Hola, bienvenidos a esta transmisión en el marco del Festival CODE Pensar Paisaje Más Allá del Marco. Mi nombre es Jorge Barco, eh, estamos transmitiendo desde eh, la Municipalidad de Aveiro, en Portugal. Eh, me van a estar acompañando en esta charla el artista, el director artístico de, del sello VIC y de este lugar, Hugo Branco, y la artista, sonora radioartista eh, y comunicadora Laura Romero. Y esta va a ser una oportunidad excepcional para conocer en el marco de este festival eh, diferentes aspectos del proceso investigativo y creativo detrás de este interesante proyecto que se llama Nuevas Cronologías del Sonido. De alguna manera, el sonido ha entrado a jugar un papel muy importante como un ámbito creativo en las últimas décadas y esto se ve reflejado en un creciente interés de parte de... Primero de los artistas de crear con sonido, de los museos, de las galerías, de los festivales, de incursionar y de proponer diferentes narrativas y propuestas que se están generando en el ámbito del arte sonoro, la música electroacústica y una serie de disciplinas y campos asociados. En el marco de la pandemia nos preguntamos eh, cómo, cómo dar cuenta de ese momento a través del sonido. De alguna manera la pandemia y el confinamiento representó una oportunidad excepcional para escuchar el mundo de otra manera, porque el ruido humano de alguna manera cesó en las ciudades y permitió captar sonidos antes imperceptibles, desde sonidos de la cotidianidad, de nuestras casas, nuestros hogares, pero también sonidos eh, de las fuerzas telúricas del espacio de las ciudades de los animales y sin duda alguna este fue un escenario ha sido un escenario excepcional para para crear desde el sonido en el marco de esto entonces se ha, se ha hecho una invitación a un grupo de artistas de diferentes eh, países y continentes eh, y todo esto eh, está reunido bajo el proyecto nuevas cronologías de sonido que toma forma a través de un disco una exposición y una serie de ensayos, entonces eh, tengo por acá a Hugo, bienvenido Hugo, Gracias, Hugo, sí. Hugo Branco es el, el curador y productor de este sello, quizás nos puedas contar Hugo eh, brevemente eh, sobre el proceso investigativo de este proyecto y también en un momento vamos a conectar con la artista Laura Romero, que está desde España, para que nos cuente sobre el proceso de su pieza. Hola. Eh, sí, pero, hola, hola, no, hola. No. Pues sí, bueno, tal como comentabas, pues esto en verdad fue un, pues un encargo de la de concejalía de Avero a través de su teatro municipal, teatro Averense, um, en que eh, a nuestra organización nos encargaron pues una colección de arte sonora basada en grabaciones de campo y entonces pues a partir de allí eh, la idea pues era entender un poco cómo distintos artistas sonoros en pues en la diversidad de locales del mundo pues estaban respondiendo a la situación pues de confinamiento y, y bueno y también al, al cambio de, de, de fenómenos acústicos y de y de hábitos de escucha que, que estabas mencionando antes ¿no? y entonces pues más un poco más allá de de hacer un, pues, un disco más sobre COVID o una, o una, una pues, pieza más sobre COVID, pues lo que pensamos sobre todo fue en, en pensar un poco en cómo también esta, eh, pues, esta situación alteró nuestra percepción colectiva del tiempo, ¿no? Eh, porque pues, un evento de, un, pues, de estas dimensiones, de dimensiones globales como esto, como, como la guerra, por ejemplo, siempre termina pues, imponiendo una especie de nueva cronología percibida colectivamente ¿no? y pues desde allí fue donde partimos y, y les invitamos a los artistas a que reflejaran, reflexionaran pues eh, desde un punto de vista sonoro eh, sobre esos temas. Y bueno, y, o sea, lo que, lo que procuramos fue pues abrazar una una gran diversidad, eh, no solo a nivel geográfico, que hay gente de bastantes partes del mundo, o sea, desde pues de bastantes países de Europa, de Colombia, de India, de, de Japón, pero también mmm, abrazar la diversidad, sobre todo procesual y conceptual. Entonces, invitamos a artistas desde, o sea, que intentamos invitar a gente pues, que trabajara con procesos bastante diferentes e incluso con conceptos bastante diferentes eh, para intentar pues, espejar un poco esa diversidad de acercamientos eh, sobre la misma temática, pero la divers esa diversidad de acercamientos en esta colección. Y, y bueno, y Laura, eh, nos conocemos ya desde antes conocíamos a su trabajo, es un trabajo que admiramos mucho y que tiene pues su eje bastante específico también y eh, que de cierto modo eh, nos encajó eh, de una forma muy específica y muy única en el disco. De, o sea, incluso terminamos eh, eligiendo, seleccionándola para la intro del disco porque nos parece que eh, le, es, es una pieza que, que, que sitúa eh, la persona que escucha, la sitúa en el marco que, donde, donde queremos mmm, un poco que llegue. Y, y nada, pues quizás habla, podríamos hablar un poco con Laura. Claro, podemos cómo... en un momento retomar con y hablar de cada una de las piezas y los diferentes artistas, pero queremos aprovechar que Laura está conectada en este momento para que nos cuente un poco sobre el proceso creativo de la pieza que ha que ha mandado para este compilado y, y, bueno, que nos cuente un poco sobre qué, qué quiere proponer con esta, con esta pieza sonora. Muchas gracias Jorge, Hugo y gracias por la invitación. Uh, eh, lo cierto es que sí con mi trabajo por una presentación de un documental sonoro que tuvimos oportunidad de hacer allí hace algún tiempo uh, y y yo vengo del, del mundo más de la radio, de la local, del relatoral, de la memoria a través de la voz y, le, y de la oralidad. Y la propuesta de nuevas cronologías del sonido creo que eh, es súper diversa en cuanto a propuestas y aproximaciones artísticas diferentes de cada autor, ¿no? Siempre a partir de, del soundscape y de cómo cada uno trabaja um, esas grabaciones y creaciones. ¿no? En mi caso, cuando uh, Hugo me propuso trabajar una pieza a partir un poco, quizá partiendo desde la oralidad, que es un poco el, el campo que yo más he trabajado, lo que me planteé es, bueno, realmente uh, de tiempo de pandemia, uh, realmente yo no he estado acercándome al otro a entrevistar ¿no? o, a, o a recoger oralidades por... por a motivos que son obvios para todos, que ha sido muy la aproximación con, con el otro en este tiempo y, uh, y lo que pensé es bueno, vamos quizá a hacer un ejercicio de rescatar empresas colectivas que, que estando en, en los espacios públicos ¿no? uh, y de ahí que, que la invitación de nuevas tecnologías del sonido también fuera también un proceso uh, bonito afectivo en la que he ido conservando los últimos años um, sobre expresiones en comunidad tanto cantando como en protestas como en diferentes contextos en los que la oralidad se suma ¿no? en, en, en personas ¿no? eh, en conjunto ya no solo el relato de individual y creo que eso es un poco um, lo que me, me apetecía trabajar, un poco también como uh, haciendo una reflexión sobre la falta de esas vibraciones ¿no? en, en el último año de, de confinamiento. Y, y, y bueno, y creo que simplemente también, como comentaban Jorge y Hugo, uh, estoy súper agradecida de la invitación y del ejercicio y que finalmente quizá habrá un poco el, el recopilatorio y el disco, pues uh, creo que sí que sitúa un poco ese sentimiento general de todos ¿no? en, en, en este tipo de, de contexto que hemos estado viviendo. Y, y bueno, de momento es un poco lo que puedo contar. La pieza se titula <risa> la pieza se, Masa... Se titula Masa y... Y tú partes de una, una investigación científica bastante interesante que plantea que, pues que confirma definitivamente que el sonido transporta masa y que durante este tiempo te, te preguntabas eh, por todo ese, ese sonido humano, cotidiano, de las manifestaciones sociales, de la vida, que dejamos de emitir los humanos hacia el espacio y cómo eso de alguna manera nos marca una nueva atmósfera, un nuevo tiempo. Me, me parece a mí una, una metáfora, pero también un aspecto científico muy bello detrás del sonido. No sé qué más. Sí. Es una, es una metáfora que, de hecho, cuando empecé a hablar sobre, sobre ello, me, me inspiró y te hace pensar, ¿no? Eh, ya no solo en científico, sino a nivel quizá... A, a, a lo que sucede ahí, ¿no? Con el sonido en... en en sí, y de alguna manera, pues quise relacionar ese estudio científico con, con, con, la, con, la, con la narrativa de la vida. De la. Este estudio científico, bueno, son es una línea de investigación um, um, que hace dos años empezó a publicarse algunas de las conclusiones y sostiene que el sonido no solo transporta uh, energía, sino también masa, es decir, peso, ¿no? Pero que uh, es una masa que se proyecta hacia arriba, no hacia abajo, puede pasar uh, con otros. Entonces, eh, me, parec me pareció muy curioso partir de, de, de estos estudios para trabajar las soundscape como algo que no y que viaja de una manera uh, quizá ilimitada y que también um, nos hace sentir de manera multidimensional no de alguna manera, Dile que pase, ¿no? manera. cosas muy interesantes que creo que hay que cercar y, y sí Vaya, si nos escuchó, escuchando aquí la verdad, vamos hablar, pero no se escucha y no nos escuchamos. Ah, okay, okay, estas cosas de, del stream a veces. No <risa> entiendo por qué. De pronto, ¿no? Creo que por más de eso Se cayó, se cayó la conexión de ello. O oh, ya no sé si se me oye a mí. Pues de hecho no. Vaya. ¿Ustedes me oyen? Ah, vale eh, y va, van a cortar y a volver bueno si nos escuchan ahí creo que estamos en una pausa porque no escuchamos a Laura y no nos escuchamos creo que va, se va a hacer un corte y vamos a volver, no escuchamos a nadie sí de hecho lo vemos todo perfectamente pero no escuchamos a nada tú nos escuchas Laura haz ¿Es una seña con tu mano Sí, no ah, ah, Sí que os escucho. Ah, sí que os escucho. Hola. ¿No? Y por el chat. Ah, bueno, el... dicen Maximiliano y Nicolás. El micrófono sigue en funcionamiento. Y de hecho, de hecho está acusando. ¿Será de su conexión o algo desde allí? No sé, ni idea. ¿Tú no, no nos escuchas tampoco aquí, no? ¿No nos escuchas tampoco aquí, no, Laura? Sí. ¿Ah, sí? Hola, ah, vale. Sí, sí, sí, sí, sí. A vosotros sí. Vale, vale, o sea... Eh, no, yo, yo los escucho a todos. Ok. Yo escucho a Laura, Laura creo que los escuchó a ustedes también, pero los que no los escuchan son ustedes. Entonces, ah. si más... Sí. En la página. Okay. A entrar. porque la verdad es que lo vemos todo <risa> vemos movimiento o sea que no es una cuestión de conexión ni nada vemos lo, el movimiento perfecto vamos a salir y a volver a entrar, entonces vaya bueno qué pena <risa> Ahora ya. Sí, los escucho. ¿Ustedes nos escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. De pronto es que se dejó de escuchar de un momento a otro. No sé qué pasó. Um, pero bueno. ¿Tú dejas de escuchar también? No, no. Yo escucho. Bien. Ah, escuchó bien. Vale, okay, vale. Ok, Laura. Vale. Bueno, como hicimos un corte y el tiempo es limitado, eh, entiendo que ya explicaste, terminaste de explicar esta metáfora. No sé qué más. Eh, para de alguna manera, ya que vamos a retomar, terminar con Laura una parte y luego yo hacerle unas preguntas a Hugo frente a los demás artistas. Eh, claro, claro. Que, que, Muy que, bien. ¿Qué más te pregunto Laura? ¿O qué más, cómo hacemos un cierre de alguna manera a, la, a tu intervención? No, sí, estaba mencionando a uh, Fico en el cual eh, me inspiré, en el que, en el cual sostiene que las ondas sonoras uh, transportan no solo energía y momento, sino también, también masa gravitacional hacia arriba, una especie de antigrada, y que a partir quise hacer esa composición de soundscapes oralidades comunitarias que van hacia arriba, un poco también como un impulso optimista, ¿no? Uh, de que de las ir. condiciones que, que tenemos. Se vuelve a ir. Okay. Yo a. Ya, ya aquí <risa> Les invito Pero, a, no, no, no. en cuanto sea posible, escuchar las cosas y, y que no podremos conversar quizá en otro momento. <risa> claro, por lo que te tienes que ir. Chicos, están ahí, Nicolás y sí, eh, yo creo que estamos. Est estamos grabando. Yo me imagino que sí. En este momento. Eh, bueno, pero hubo un corte, ¿no? Entonces, sí. bueno, no, pues Laura... Yo diría, eh, yo diría que... Sí, sí que sí. Seguimos conectados. Que... Sí. <risa> Perfecto. Eh, bueno, no, Laura, es, es fascinante, eh, la verdad, tu pieza, como Hugo mencionaba, en la que encabeza el, el compilado, y, y bueno, es una, una metáfora muy bella, porque además reúne la voz humana, y pocas piezas se han encargado de esto, y... Y bueno, celebramos mucho tu participación en el proyecto y, y al final de esta charla vamos a, a entregar los enlaces o durante la transmisión para que las personas puedan escuchar la pieza de Laura y de los demás artistas que conforman este, este compilado. Entonces, pues Laura, muchas gracias por tu participación y por este tiempo en, en el Festival CODE. Ok. Muchísimas bueno. gracias a todos. Cuídense. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, eh, Hugo, eh, teníamos a Laura, pero ¿qué otros...? Eh, cuéntanos más sobre los diferentes artistas que conforman el, el, el compilado y, y las piezas que han compuesto, qué reflexión ha generado todo sobre, sobre cada uno de estos sonidos. Sí, mira, mmm, bueno, por un lado, se me ocurre ahora eh, el caso interesante de Kiyoka, por ejemplo, que es una artista japonesa, eh, que es una artista que normalmente trabaja en un en sonoridades más conectadas al tecno, pero eh, como en cuanto productora pues le encanta poder tener más control sobre todas las fases de producción eh, le gusta grabar sus propios sonidos y trabajar sobre todo con esos sonidos y entonces pues nos pareció que era también un acercamiento súper diferente a los demás y esto, o sea, para que tengamos una idea de, pues de, de, de cuán diversa es esta selección, ¿no? A partir de, o sea, de una persona que trabaja más, por ejemplo, una artista que trabaja más con oralidades y con, y con otro tipo de narrativas documentales y tal, y una persona que trabaja más en, pues en, en música de, de, de danza como techno. Um, pues la verdad, o sea, es. Eh, es un poco interesante de gente con acercamientos superdiferentes, ¿no? Uh, por ejemplo, um, Matthew Herbert, que nos envió un trabajo um, que básicamente está hecho a partir de un software que fue desarrollado para ese proyecto específico, que es un proyecto que está empezando a trabajar y, y cuya y esta pieza fue pues, una pieza casi de experiment, experimental para empezar a probar algo en ese sentido, de ese proyecto nuevo y eh, que básicamente parte de una gota de sangre suya que luego es reproducida una 10, veces, en, o sea, una especie de, de nanogranularidad, ¿no? Que, que pues que crea un, una, una, una textura muy interesante y muy potente. Y, y hombre, la idea de, de lo que está por detrás también es, es, es muy flipante, ¿no? O sea, que, que sí, hay muchos... Muchos acercamientos bastante di distintos. Por ejemplo, Diana Combo, que es una artista de aquí de Avero, eh, también tuvo un, un acercamiento relativamente semejante al de la hora en ese sentido. No de la oralidad, sino de la vuelta al archivo. Porque nos dijo, vale, pues eh, ahora mismo las, la, las ganas que me dan no es de salir a la calle quizás a grabar cosas nuevas, pero sí de volverme hacia adentro. ¿Sabes? De tomarme este tiempo de introspección para volver hacia adentro y para, y para buscar en mi archivo qué es lo que... Eh, cosas que pueda volver a, a, a utilizar y, a, y, y que en este momento me haga, tenga sentido volver a utilizar, ¿no? Um, pues o sea, sí, como muchísimos... Claro, hay muchas eh, pues, maneras, como algunas piezas de lo que he escuchado hacen relación mucho a un paisaje sonoro como íntimo doméstico también pero algunos artistas por ejemplo Gustavo Costas eh, que es de acá de Portugal también sí. narra un poco más como el aspecto de la ciudad creo que en la colección también está muy presente ese ese aspecto no como tanto escuchar la casa y los ritmos del espacio y del cuerpo mismo, a casi que se podría trazar una narrativa que parte desde el cuerpo como en las gotas de sangre de Matthew Herbert, que va hacia la ciudad y que va hacia cada vez más amplio, ¿no? Sí, bueno, y de Natalia, que hace exactamente todo ese, todo ese proceso, o sea, a través del, de, de la ventana, ¿no? O sea, de su casa, ella empieza por... Empieza por estar dentro, encerrada, y mirando a través de la ventana y escuchando a través de la ventana cerrada. Y luego hay un una atravesar de esa ventana hacia la, el balcón y, y ahí ya escuchas los sonidos más nítidos de la ciudad eh, y menos lo que son los, sus, sus sonidos más, más, más propios ¿no? del, del interior. Y yo creo que algunos incluso que, que simbolizan su interior. ¿no? O sea, hay aquí sí una, una, una comunicación entre interior y, y, y exterior. sí bueno, por ejemplo, eh, hablabas de un poco de los sonidos del cotidiano, por ejemplo, yo creo que Budaditya fue alguien que trabajó bastante bien ese, esa idea también, ¿no? O sea, de cierta forma, el confinamiento le hizo volverse a, un poco hacia, pues, como estuvo cerrado dos semanas, creo, cuando volvió a India para visitar a sus padres, estuvo encerrado dos semanas solo, pues empezó a volverse, hacia los objetos cotidianos de, de su casa ¿no? y, sus, y sus sonidos y, eh, y estos objetos pues empezaron a, a, a tener un cierto protagonismo en su vida ¿no? en su vida cotidiana a de cierto modo a conversar con él ¿no? y entonces se volvió a, hacia eso entonces sí o sea ya por ejemplo Lawrence English eh, agarró sonidos que había pregrabado de un momento que para él era muy querido y que quiso revivirlo eh, en, en creo que en Japón también en Shizumi eh, donde hay una especie de confronto sonoro entre la periferia urbana y entre, un, o sea, entre una zona que es medio urbana medio rural pero que le trae que a nivel de sonido le trae muy, muy buenas memorias um, y tenemos a V.J. Nilsson por ejemplo, que, que está aquí con nosotros en AVERO ahora mismo y que, eh, y que pues, eh, lo que hizo fue grabar tres escenas eh, de, de, de la, del paisaje sonoro urbano de Ámsterdam pero en un momento en que las calles no están to completamente tomadas por turistas ¿no? y en que la gente de Ámsterdam, los residentes, empiezan de cierto modo, a recuperar la calle para, para ellos mismos, ¿no? o sea, y entonces sí, yo creo que hay, hay mucho esta, este confronto entre, pues, entre el rural y el urbano, entre el interior y el exterior, no y eso mmm, creo que son sensaciones que, que, que podemos retirar muy fácilmente de, de la escucha completa de, de la colección. Sí, como mencionas. Hay aspectos, digamos, científicos también detrás de este trabajo que tienen que ver con la ecología acústica, que es un campo que de alguna manera ha tomado una, una fuerza muy grande en los últimos, en los últimos tiempos y, y la está tomando cada vez más. Eh, en la medida en que estamos hablando como de una música de los paisajes sonoros, una música que es nómada, que es eh, diferente a lo que solíamos escuchar, y que de alguna manera también sirve para relatar y dejar un archivo y un registro del sonido de nuestro tiempo y de nuestras ciudades. Pero también hay un aspecto poético en muchas de las piezas. Hubo, por ejemplo, Anti Gregory Patty, eh, que ella viene de la poesía también, ¿no? Y, sí. y Miguel Isaza, que también entrega como un, un poema para reflexionar sobre eso. Sí, piezas. Natalia también. Y Natalia también. ¿Cómo, cómo ves tú esa... Eh, relación entre sonido y poesía, o cómo los artistas, porque eso también es una pregunta detrás de este proyecto, cómo los artistas están abordando lo personal este tiempo a través del sonido, de las reflexiones personales. Pues, ahí, como te dije, no sé, yo creo que hay acercamientos muy, muy diversos. Um, a mí, de hecho, estabas, estabas comentando sobre AGF, Antigray Hip Party, y... Y la verdad es que su pieza me flipa mucho, porque es, eh, ella está en este momento eh, viviendo en una isla en Finlandia y, y en verdad, o sea, ella todavía no estaba muy segura de lo que iba a hacer hasta que descubrió un, uno de estos puentes que llevan a un, a un barco, eh, que llevan a los barcos, pero completamente roto, ¿no? Un puente de metal de estos que te llevan, o sea, ¿dónde pasas para llegar a los barcos? No sé muy bien cómo se dice en castellano, pero bueno. Y, y ella encuentra uno que está completamente roto, o sea, está, se está tomando hostias del mar, del viento, de todos lados, ¿no? Y entonces parece casi que grita, ¿no? Eh, y es, o sea es por un lado un pues, nino un al, al triunfo de los elementos sobre la construcción humana, ¿no? Eh, y por otro, yo creo que también manifiesta un poco o, su propio aislamiento en esa isla, ¿no? Porque está en confinamiento y además en una isla, pues, alejada. Y entonces, sí, yo creo que hay muchas dimensiones, dimensiones ¿no? O, o pues, son más políticas, o más poéticas, o que se condensan en estas obras, ¿no? Y, bueno, a partir de allí, eh, ya con el apoyo de, de, de la Dirección de la General de las Artes eh, Portuguesa y con algunas eh, colaboraciones que hemos hecho eh, nomeadamente con el Instituto de Etnomusicología eh, aquí de la Universidad de Aveiro, estamos desarrollando, eh, como tú sabes porque, bueno, <ríe> un, eh, estamos desarrollando una colección de ensayos eh, y de hecho, bueno, aprovecho para comentaros que la participación de Jorge en este, en este proyecto empezó por ser a un nivel muy informal porque le pedí ayuda para que me ayudara un poco con la curaduría y que me y para tener también alguien con quien discutir sobre todo algunos asuntos y luego a partir del momento en que decidimos mmm, eh, avanzar con la colección de ensayos, ahí ya, pues, ya le invitamos más, más formalmente en cuanto consultor y también en cuanto a investigador invitado hacia la colección. Eh, Claro, y se ha, vuelto, se ha vuelto una oportunidad para engranar un proyecto, las buenas cosas toman tiempo, y este proyecto ha tomado más de un año y va a continuar aún, entonces está compuesto por este disco que, que es lanzado eh, hoy 12 en, aquí en Aveiro, eh, una, una exposición acusmática, de carácter acusmática, donde el, el público va a poder apreciar digamos toda la dimensión de estas obras, en muchos canales de sonido y en un espacio especialmente acondicionado en el Museo de Arte Moderno de Medellín que se llevará a cabo en febrero del año 2022 y pues va a ser una oportunidad excepcional para dar toda la dimensión sonora y, y en unas condiciones de escucha excepcionales. Como Hugo mencionaba, la colección de ensayos que además va a ser pues un insumo clave para investigadores y personas que quieran entender en diferentes aspectos de la ecología acústica, el paisaje sonoro, la composición marcado por este tiempo de la pandemia y el confinamiento. Y un banco de sonidos también, Hugo. ¿Cómo ha sido esa recepción sí. de, de los sonidos y qué se espera hacer con ellos? Pues bueno, lo que pensamos es que sería interesante que además de lanzar las obras ya compuestas y terminadas, pedirle a, a los artistas participantes que eh, contribuyeran con algunas de sus, o de sus grabaciones puras o eh, de samples ya cortados de, de, que utilizaron. Eh, bueno, en general con material que, que, con el material con que crearon sus composiciones, ¿no? Para luego disponibilizarlo de forma gratuita eh, para que cualquiera lo pueda reutilizar um, y sí o sea nos parece bastante interesante hacer esa pues esa masa más más bruta pues disp disponible online gratuitamente para que pues, la gente pueda, pueda utilizarla para sus fines creativos ¿no? um, y bueno no sé pues aprovecho para quizás para mencionar un poco lo que porque estamos aquí ahora mismo ¿no? porque en verdad el día 12 hacemos no el lanzamiento del disco, pero el lanzamiento del proyecto, eh, porque bueno, con todas mis historias de, de bueno de la situación que vivimos, pues las fábricas de vinilo está todo retrasadísimo, la verdad, y están todos los de ellos pues flipando, pero bueno, adelante, eh, ya ya nos hemos relajado porque no vale la pena martirizarnos con eso, pero si hacemos la presentación del proyecto. Y tenemos la participación, pues, de, de Jorge, que ha venido, en verdad, a bastante coste de Colombia, <ríe> uh, un viaje largo y, y, y denso. Uh, de uh, BJ Nielsen, que, que es un artista uh, sueco que vive en Ámsterdam que está con nosotros también en residencia. Uh, Diana Combo de AVERO, Gustavo Costa que se unirá a nosotros un poco más adelante de, de, de Sonoscopía de Porto uh, y las investigadoras Ana Flavia Miguel del Instituto de musicología y rosalis Blanco y presentaremos pues una especie de conversatorio performativo uh, en un espacio de AVERO uh, con la organización del Teatro Municipal de AVERO y esto creo que es es como un primer momento así en que, en que nos juntamos después, ¿no? De, de tanto tiempo desarrollando este proyecto y en que nos juntamos unos cuantos de los que estamos participando para, para ya a nivel presencial, ¿no? Que es... Maravilloso todo lo que sí. se va tejiendo. Aprovechando que nos queda ya unos cuantos minutos, Hugo, cuéntanos más sobre el espacio donde estamos aquí, la, algo de la historia brevemente y también de, del sello en general de Bigmi que, sí. que has logrado crear, a cual estás dando forma y que ya... Comienza a destacarse sí. Pues bueno, esto, ese espacio pues, se llama Vica del Barçaos, y esto eh, era la residencia de un artista, o sea, multifacetado, mm, ceramista, pintor, mm, cineasta y escritor, que era mi abuelo Vasco Blanco, que falleció en 2014. Y en la casa la hemos reconvertido, eh, a partir del 2016, la hemos ido reconvirtiendo en un mm, es una especie de ecosistema creativo eh, que es compuesto por una, ahora mismo, por, porque siempre va cambiando, o sea, ahora mismo una residencia artística, un, un piso de residencia artística, otro de guest house, eh, una especie de microcentro cultu cultural donde tenemos la biblioteca, estudio, por ejemplo, una galería, tienda y un auditorio que fue un cine clandestino durante la dictadura portuguesa, que fue la, la más larga de Europa, creo, eh, y donde se veían la, la, las películas prohibidas, donde la gente se juntaba para hablar libremente. Eh, o sea, un espacio que se volvió en esos tiempos un poco la, la base de la, de la oposición cultural de la época. ¿no? Y entonces un espacio con mucha historia. Eh, y a partir de esto, pues desarrollamos una asociación cultural, Navalla, que es responsable por la programación de este espacio, pero también por otros proyectos que hacemos con instituciones como la, la Cámara Municipal, la Concejalía de Avero o en, otros, en otras partes del país y desde aquí sentimos que nos faltaba un mecanismo de circulación de, de, de, de obras ¿no? porque hay muchos resultados y, y procesos que salen de estos proyectos que hacemos eh, sea de los proyectos en comuni eh, con, con comunidades o de las residencias artísticas o de, o de la programación cultural mismamente. Hay muchos resultados y procesos que nos parecía que no, de no deberían morirse por allí. ¿no? Y entonces, pues creamos muy recientemente el sello BICNIC para exactamente funcionar como un mecanismo circulatorio de, de, de procesos y de resultados que están conectados a este proyecto. Y como tal, pues estamos empezando a sacar una serie de discos en distintos formatos. El Nuevas, nuevas Cronologías de Sonido será uno de, de estos discos, pero también publicaciones y objetos audiovisuales y esculturas mmm, sonoras. Y bueno, pues un poco queda un poco a, a, a la imaginación nuestra y de los artistas con quienes estamos trabajando. Nos interesa mucho explorar nuevos formatos también. O sea, nos gustan formatos como el vinilo, por ejemplo, porque son formatos que... que y además que tienen que ver un poco con la historia de esta casa, ¿no? pero por otro, explorar un poco lo que son los nuevos formatos de, de, de, pues de circulación y de distribución de contenidos. Perfecto. Y recapitulando ya, Hugo, para cerrar entonces... Eh... Bueno, repasemos las diferentes componentes del proyecto. El disco, ¿cuándo se va a poder encontrar? El CD también se va a hacer. Sí. Y, y dónde las personas van a poder escuchar y acceder. O pues mira, eh, por ahora ya está disponible nuestro Bandcamp eh, de Vicnic. Es Life is a Vicnic Bandcamp. Pues ahí ya está disponible, la, ya se pueden escuchar cuatro piezas del disco porque ya está eh, disponible para pre... pre encargo ¿no? y uh, pues en breve yo creo que a partir del 9 de julio estará disponible también en vinilo y en cd bueno y en digital en las plataformas habituales o sea spotify Bandcamp, um, uh, soundcloud etcétera uh, luego um, el banco de sonidos se disponibilizará más o menos también durante este periodo desde aquí hasta um, hasta el lanzamiento del disco efectivo y luego la colección de ensayos pues un poco más tarde, ¿no? Pero, Perfecto. Sí, y la, exposición, es... la exposición, y somos, exposición, vamos a llevar a cabo a inicios del 2022 en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Muy bonito también cómo este proyecto nos ha unido y bueno, somos lugares muy diferentes, pero de alguna manera en estos tiempos todo está conectado y cómo dialogan. Eh, un proceso cultural surgido acá desde, desde Aveiro, eh, una municipalidad pequeña, muy bonita en el centro de Portugal y una ciudad como Medellín en Colombia que es eh, pues, diferente y mucho más, más grande y congestionada, digamos, pero, pero muy bello como todo de alguna manera de algo y como el sonido se vuelve esa herramienta que nos, que nos vincula. Somos eh, un grupo de, de artistas, de productores culturales, de curadores, de entusiastas del sonido eh, y de las artes digitales también. Y nos emociona mucho poderles comunicar acá en el marco del Festival CODE este, esta iniciativa, este proyecto que se llama Nuevas Tecnologías del Sonido. Y esperamos que esta conversación sea pues eh, más que un punto de llegada, un punto de partida para que nos escriban y eh, compartamos diferentes percepciones e incluso para que se animen artistas que están viendo esto a trabajar con el banco de sonidos que será liberado pronto y que va a ser una oportunidad excepcional de tener allí para sus creaciones eh, eh, loops y sonidos hechos por, por un grupo de artistas muy destacados que repasando pues son de, de muchos lugares, Budadita, Chatupari, que de la India, de Colombia está Natalia Valencia y Miguel Izaza, de Portugal está Hugo Branco, Gustavo Costas, eh, Diana Combo, eh, de Holanda está PJ Nilsson, de la de, de, de Japón está Kioca, eh, se me pasa alguno. De Reino Unido, Macio Gerbe, de Australia, Lawrence Inglis, y... Creo que no me falté ahora. Mismo. Bueno, bueno, Laura Romero, que estuvo con nosotros. Y Laura Romero de, de, de, España. de, de miren, España. Miren qué La interesante cómo es un, un proyecto que reúne más de pues casi todos los continentes y, y, y más de siete países. Entonces, en todas estas piezas también va a ser maravilloso escuchar parte de lo que les hemos dicho, el sonido de las ciudades. Se evoca, en el, en el compilado se evocan sonidos de, de ciudades de, de Japón, de España, de Portugal, de Italia. Aunque no hay artista de Italia, Laura. Eh, eh, eh, incluye algunas, eh, no, es Diana Combo quien incluye, sí, Diana. quien incluye una referencia a un teatro abandonado en, en Italia. Entonces, no siendo más, les, les enviamos un abrazo y, y les eh, invitamos a, a consultar, a escuchar, a dedicar tiempo a la escucha atenta de las nuevas cronologías del sonido y a participar del, del del compilado, de la, de la composición con las, el banco de sonidos que será liberado y también a, a consultar los ensayos que vamos a estar publicando que han sido escritos por, por el grupo de artistas, de curadores y de productores que han estado detrás del, del proyecto. Eh, un saludo muy especial a, a todas las eh, personas que han estado conectadas en CODE eh, más allá del paisaje y, y les invitamos a continuar con la programación. Gracias CODE y gracias a todos y todas.